Entretanto, continúa la agresión contra la democracia de Venezuela y el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. En un discurso pronunciado este lunes por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que su gobierno cuenta con Estados Unidos para lo que, él, según él, será la liberación de Venezuela. Escuchemos. Tenemos algunos asuntos que estamos trabajando en conjunto. Tenemos algunos asuntos que estamos trabajando en conjunto, reconociendo obviamente la capacidad económica, bélica, entre otras, de los Estados Unidos. Tenemos que resolver la cuestión de nuestra Venezuela. Venezuela no puede continuar de la forma como se encuentra. Aquel pueblo debe ser liberado y creemos y contamos obviamente con el apoyo de los Estados Unidos para que el objetivo sea alcanzado.